Bienvenidos a Orientación, poner su negocio en marcha. El Centro de Negocios y Ciencia y Tecnología está situado en el cuarto piso de la Biblioteca Central. Los invitamos a que vengan a visitarnos. También les queremos compartir nuestra información por si usted gustaría enviar un correo electrónico o si gusta contactarnos también por teléfono. Aquí estamos disponibles para contestar todas sus preguntas. Muy importante también, si usted gustaría y desea inscribirse para recibir el boletín de noticias del Departamento de Negocios, Ciencia y Tecnología, por favor, diríjase al enlace en su pantalla. Así no se pierde ninguna oportunidad para participar con nosotros. La Biblioteca Pública de San Francisco reconoce que ocupamos el territorio ancestral no concedido de los indígenas Ramita Shaloni, que son los habitantes originales de la península de San Francisco. Reconocemos que los Ramachashaloni entienden la interconexión de todas las cosas y han mantenido la armonía con la naturaleza durante milenios. Honramos a los indígenas Ramachashaloni por su compromiso a la tierra. Como protectores indígenas de esta tierra y de acuerdo con sus tradiciones, los Ramatoshaloni nunca han cedido, perdido ni olvidado sus responsabilidades como cuidadores de este lugar, así como para toda la gente que reside en su territorio, en su territorio tradicional. Reconocemos que beneficiamos de vivir y trabajar en su territorio tradicional como huéspedes, afirmamos sus derechos como pueblo originario y deseamos presentar nuestro respeto a los ancestros, ancianos y familiares de la comunidad Ramatosh. Conocemos que para honrar respetuosamente a los indígenas Ramatosh, debemos abarcar y colaborar signific, signific, ah, perdón, signific, Significativamente, perdón, significativamente para registrar el conocimiento indígena en la forma en que cuidamos de San Francisco y de toda su gente. Para nosotros aquí en la Biblioteca Pública de San Francisco es importante siempre empezar nuestros programas con el reconocimiento de la tierra. También queremos invitarlos a que participen en nuestro centro internacional, en el tercer piso de la Biblioteca Central. Aquí tenemos más de 10,000 artículos y materiales para su referencia en español. También, si usted está disponible para participar en nuestros programas que, que van a venir en esta semana, mañana, por ejemplo, tenemos un círculo de lectores uh, para... Uh, compartir el libro everything is figurable o todo tiene solución y este va a tomar a cabo mañana miércoles octubre 12 también cada mes en, empezando también con este miércoles el 19 de octubre hay un tutorial para ayudarle con su sitio de pequeñas empresas ahí usted puede también recibir ayuda para cómo hacer uh, uh, cómo mejorar su sitio web para atraer más clientes también le invitamos a que participe en nuestro tutorial el martes 25 de octubre um, para usted poder, poder atender uh, y saber cómo usar nuestra investigación imprecial, en una plataforma que se llama Reference Solutions. También si usted tiene preguntas, el día de hoy va a poder uh, tener la oportunidad de, de hacer sus preguntas, ¿verdad? Al fin de la presentación o igual, ya sabe, puede comunicarse con nosotros por a correo electrónico o también por teléfono. Si tiene alguna pregunta después de esta presentación también y también la transcripción automática está activada si usted también necesita subtítulos en su pantalla. Y hemos llegado a la parte más emocionante de la presentación, que es darle la bienvenida a Isla Cuba Rubias. Uh, también queremos de compartir que uh, la señorita o señora Isla, uh, ¿verdad? Viene con nosotros, viene a nosotros, uh, y ella es la coordinadora de éxito para clientes en el Centro de Negocios de Mujeres en el Renaissance Entrepreneurship Center. Bienvenida, Isla. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Les agradezco la oportunidad de poder venir y um, dejarles saber a, a todos de nuestros servicios y lo que nosotros ofrecemos y cómo les podemos ayudar. Um, ¿Quieren que yo comparta la presentación? Sí. O ustedes la quieren compartir porque yo la puedo compartir. Hey, Christy, do you want to share the presentation or would you like okay. Isla to do it? I could do it. Yes, thank you. I could do it. There's no problem. Um, sí, como dijo um, Eva, um, bienvenidos a, a nuestra orientación de renaissance. Um, un poquito de nuestra etiqueta de Zoom para las personas que vienen hoy. Um, les podemos pedir que si, por favor, no están... Actualmente participando, uh, usualmente um, les pedimos que se pongan on mute. Si están, um, si pueden prender sus cámaras, eso sería un gran favor porque yo podría ver um, si tienen alguna pregunta o si es, si es algo que yo estoy explicando y no entienden, yo con mucho gusto podría otra vez volver a compartir el punto. Um, si tienen que levantarse, por favor, apaguen su cámara. Um, el chat, como dijeron, es es prácticamente para que hagan preguntas y todos los vamos a poder ver um, y más que nada el chat es para la administración. Um, y si ustedes se registraron con cierto nombre, les pediría que por favor cambien su nombre para saber con quién nos estamos comunicando un poquito sobre renaissance. Um, sí, nuestra misión es um, nosotros somos más que nada de women's business center y nosotros nos enfocamos en los servicios hacia la mujer pero eso no quiere decir que no más les ofrecemos servicios a las mujeres um, simplemente nuestro enfoque es hacia la, hacia la mujer uh, nuestra misión es poder empoderar y aumentar las capacidades empresariales de personas social y económicamente diversas de todos los géneros um, ¿Quién compone nuestros clientes? Nuestros clientes están compuestos por un 76% de mujeres, 75% de personas de color, 68% que empiezan sus negocios y un 94% que siguen sobreviviendo con sus negocios. Um, en la siguiente, nosotros podemos ver las diferentes localidades que tenemos. Entonces nosotros somos um, The Women's Business Center que estamos localizados en la área de SOMA en San Francisco. Tenemos otra oficina en Bayview. Tenemos otra en Richmond y otra en Península en San José. Um, quiénes son nuestros patrocinadores? Nuestros patrocinadores son personas individuales. Um, también tenemos fundaciones y corporaciones. La ciudad de San Francisco, el estado de California. Y también trabajamos en conjunto con el um, SBA, que es de U.S. Small Business Administration. Um, me gustaría hablar un poquito sobre el impacto durante durante COVID, um, que esto fue algo que nos impactó a todos, pero también esta es un un research que se le hizo a los pequeños negocios para saber dónde actualmente están. Entonces, um, 32% de los negocios han regresado al nivel de las operaciones preepidémicos. Um, 44% les tomará un periodo de seis meses para recuperarse y um, desafortunadamente tenemos un 19%, um, digo, afortunadamente, um, o desafortunadamente digo, uh, que dudan poderse recuperar en totalidad. Entonces, uh, es algo con lo que todos estamos actualmente um, luchando para poder mantener los negocios y que nuestras comunidades se miren vivas da? ¿eh? Um, usualmente uso este momento para que todos se presenten pero creo que lo voy a voy a brincar esta parte así para que la quiten um, me gustaría hablar de cosas para considerar cuando uno está um, ya sea en la mentalidad de que quiere uno abrir su negocio o que tiene su negocio. Um, algunas cosas que uno debería de considerar el por qué quieres iniciar tu, tu negocio verdad entonces a veces tú quieres cumplir un, un sueño de toda tu vida verdad uh, o quieres ayudar a tu comunidad a um, ser tu propio jefe amas tanto tu trabajo que lo quieres que lo quieres crear para ti o aprovechar de los beneficios económicos entonces um, nosotros queremos que um, Muchos de estos conceptos son erróneos sobre el espíritu empresarial, especialmente cuando uno dice, oh, yo no voy a tener jefe, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo a, a este. A, cuando eres dueño de tu propio negocio, porque ahora sí que toda la responsabilidad cae sobre ti. Uh, muchas veces piensan, oh, voy a tener mucho tiempo libre, voy a tener mucho dinero. Y pues probable no, probablemente no, especialmente al principio, cuando tú te tienes que enfocar todo tu tiempo en, en tu negocio y también um, tu dinero. Entonces es algo que uno tiene que mantener en cuenta. Um, otra cosa es tener en cuenta que no todo el mundo será tu cliente. No importa qué tan único sea, ya sea tu servicio tu producto, Siempre vas a tener competencia, así que estas son unas de las cosas que nosotros les dejamos a ver a nuestros clientes para que tengan en cuenta que va a ser un proceso, pero se puede llegar. De aquí me gustaría hablar un poquito sobre los factores de éxito y uno de los factores de éxito con los que nosotros contamos es el plan de negocios ¿verdad ¿Qué es un plan de negocios? Básicamente este es un documento escrito que describe su modelo de negocio y planes a futuro. Hay dos tipos principales. Está la startup tradicional y el Lean. Son Lean Startup es el método que se usa para encontrar una nueva compañía o para introducir un producto de parte de, un, de la compañía. ¿da? Así que cuando el producto ya es lanzado al mercado, uno ya tiene clientela. Por por el contrario, el el startup tradicional es específicamente um, en cuando uno um, va a hacer el negocio o el producto antes de ser lanzado al mercado. Um, ¿Qué es lo que incluye? Da? Um, hay un plan de mercadeo. Incluye su cliente, objetivo, investigación del mercado, um, plan de gestación, finanzas y proyecciones financieras, un resumen ejecutivo y plan de salida. El plan de salida se puede escuchar algo muy um, drástico, pero el plan de salida puede ser como por ejemplo, si, si va a cambiar el producto, si el producto no está realmente. Um, no lo están comprando como uno pensaba, pensaba. Entonces se tiene que cambiar. Eso es un plan de salida. Um, ¿Por qué lo necesito? ¿da? Este realmente es un mapa para su negocio. Um, le puede ayudar a prever los desafíos a futuro. Um, ne es muy necesario cuando tú buscas un préstamo o cuando quieres arrendar un un local um, algunos de los recursos. Como digo, nosotros los que tenemos, nosotros tenemos el plan de negocios. El actual acaba de empezar este 6 de octubre y se va a volver a dar para el siguiente año 2023. También si es algo muy urgente para tu negocio, te decimos que por favor um, te veas aquí en el link de sba.gov. Ahí tienen un ejemplo de plan de negocios. Um, con esto nos pasaríamos a acceso al capital y herramientas financieras. Um, que se da en la capital. La capacidad de acceder a diversas formas um, de capital para iniciar y hacer crecer su negocio. Como decimos, hay dos, hay varios tipos de capital, incluyendo préstamos, disculpen, líneas de crédito, ahorros personales, crowdfunding y más. Um, también nosotros trabajamos juntos con el Mission Asset Fund, y el Mission Asset Fund es es una asociación que se enfoca en este proceso y que le ayuda a, a nuestra gente a recibir diferentes préstamo, préstamos. Um, es importante tomar en cuenta que al iniciar un negocio ocupas dinero, tanto para los materiales, herramientas o cualquier o si quieres alquilar un local. O si si de, un de repente ocupas a um, hacer mercadeo, es algo que o marketing es algo que vas a necesitar. Um, tener en cuenta que los fondos de ahorro son importantes, especialmente en los tiempos difíciles, y creo que el mayor ejemplo que hemos tenido en estos últimos años ha sido COVID-19, entonces muchos de nuestros negocios pudieron sobrevivir por parte de sus, de sus ahorros personales, ¿verdad? entonces es algo que uno tiene que tener en cuenta. Um, Um, algunos de los recursos ¿verdad? que se tienen, um, como dijo, nosotros tenemos una consejera financiera y si es algo que ustedes necesitas con mucho gusto, les podemos ayudar. Um, también tenemos ins instituciones financieras de desarrollo comunitario y también tu banco personal te podría ayudar con este proceso. Ok, aquí um, me gustaría enseñarles un poquito de las compañías que han empezado con nosotros, ya sea que empezaron con un pequeño negocio o con la idea, um, recibieron nuestros servicios y actualmente um, ahora yo puedo decir orgullosamente que nosotros somos sus clientes de ellos. Estos son varios negocios en la ciudad de San Francisco que están activos, um, que siguen creciendo. ¿verdad? Y yo, yo soy cliente de Zócala um, Chocolate. Entonces, son muy sabrosos. Si ustedes tienen un momento para ir a probar estos chocolates, yo con mucho, yo se los recomiendo, ¿verdad? Entonces, me gustaría ver este, eh, enseñarles este video. Um, por favor, déjenme saber si se escucha. Este video es relativamente nuevo, todavía no lo pongo, um, es relativamente nuevo, nosotros lo firmamos durante el mes de diciembre de este año pasado, entonces ellos explican un poquito de su proceso. Um, aquí está. It was one point in 2018 that we figured out we, can, we couldn't do any more parties here. Uh, the kitchen was running too, too small on us and uh, I couldn't hire any more people, but I couldn't take any more orders. And so I um, approached Renaissance and that opened not only my eyes, but all the, uh, you know, the doors to grow my business. Es Juan Carlos Pacheco. Soy natural de Perú. Soy dueño de Ceviche Pacha y nuestra especialidad es el ceviche peruano. My name is Lina Mills and I am the uh, owner and CEO of Creative Ideas Catering in San Francisco. Renaissance has been a, like a resource for a lot of things. So with them, I was able to, like, get my credit in check and get all the paperwork I needed. Desarrollando un poco más, queriendo averiguar un poco más, desarrollar la marca, es que pude conocer a la gente de Renaissance. Ellos son los que prácticamente han enrumbado o han dirigido de mejor manera todo este entusiasmo y estas ganas que tenía de de hacer esto. Gracias a ellos son los que también me han hecho abrir oportunidades. So, Renaissance started to do the, the classes online, which was really good because, you know, basically last year I learned. So many things that I'm using right now. Once I started going to Renaissance, there was another perspective. Like uh, they helped me um, also like talk with people. If I didn't have the resources of Renaissance, I wouldn't be where I am now. I definitely took many business and English They have the courses that, which I took you know, a few years before into the business and that is to make sure to have all the, the legal stuff, you know, all the marketing, the finances, which is a big deal, um, having your business plan because you can advance. One of the other things that I, I really admire was that um, they took uh, in account and consideration that there were a lot of Spanish-speaking audience and so the, a lot of the classes are in Spanish and most of all the courses were free. Um, the community and the people that works for uh, Renaissance helps everybody to do events, to do um, Things that they can collaborate or participate in and help them grow as well. It has been, you know, a, a blessing to know other people and to collaborate. es muy loco pensar cómo es que han pasado las cosas. Jamás me imaginé tener un negocio propio. Soy una persona muy agradecida a Renaissance porque gracias a ellos son los que me están dando la oportunidad de desarrollarme independientemente. Lo cual valoro demasiado porque es como que prácticamente le han dado un porqué a mi vida aquí en Estados Unidos. Bueno, yo me siento como mamá de los pollitos con este video. Um, yo siento que. Creo que explican mucho ¿da? sobre su proceso ellos y cómo, cómo les va um, Cómo ha sido más que nada su, su proceso, ya sea de tener una idea o de tener un um, un sueño y poderlo lograr. Um, ellos empezaron a trabajar durante la época de COVID y mira todo lo que han crecido este. Um, yo siempre que veo este video y creo que tú también sentiste lo mismo, Eva, como una sensación de orgullo, ¿verdad? viendo cómo ellos así uh, si crearon su negocio. Entonces es lo que yo siento. Y aparte de que usualmente yo veo este video como a las 12, entonces ya hace hambrita esa hora y ese ceviche. Yo digo si me lo comiera, estuviera sabroso. Um, sí este es un ejercicio uh, personal y voy a repasar las las las preguntas. Este ejercicio. Sí, dime Eva. Sí, también qué bonito que explican allí la ¿verdad? oportunidad de ver la información en inglés y en español mm -hmm. y de escuchar también el compromiso de Renaissance para poder ayudar y tener en cuenta de que hay muchos empresarios latinos que necesitan de estos recursos y que ustedes proporcionan los recursos eh, en los idiomas verdad de la gente y también ¿verdad? La, la oportunidad de... de poder acceder a unas cosas también que son sí. gratuitas, me imagino. Y pues sí. sí, el agua de tigre y los platanitos dejan sí. ahí a uno con, con ganas del almuerzo, ¿verdad? Muchas gracias por el video. Sí, gracias. Um, sí, como decía, este es un ejercicio personal. Um, estas son unas preguntas para más que nada tú saber en dónde tú te encuentras actualmente. Um, cuando uno piensa poner su negocio, quizás uno no piensa de todos los factores que uno tiene que Um, ver para empezar su negocio. Pero um, con este ejercicio se va a dar uno cuenta más o menos. Entonces vamos a empezar con la primera um, sección de preguntas. Entonces este este se llama disposición personal y del 1 al 5. Um, ustedes le ponen el valor al 1 siendo el primero, el 5 siendo el 15 o el 5 siendo más grande. Es algo personal. Um, yo me siento, yo siento que mi vida es estable. Um, yo estoy en un buen momento de mi vida para iniciar un negocio. Yo tengo un sistema de apoyo personal. Yo tengo una residencia estable, cuidado de niños y transporte. Y yo tengo un seguro médico. El siguiente grupo de preguntas. Um, se estará enfocando en las habilidades personales de cada persona y al igual de escalar uno al cinco por favor um, responden estas preguntas yo escucho bien a los demás y estoy abierto o abierta a recibir comentarios yo soy capaz de expresar mis opiniones y sentimientos con claridad yo cumplo con las citas que me programo yo me fijo metas y las alcanzo. Yo soy capaz de recuperarme del fracaso. OK. Ahora vamos a hablar sobre la disponibilidad financiera. Um, yo conozco mi historial crediticio personal y mi puntuaje crediticio. Yo conozco los pasos necesarios para mantener u o reparar mi puntuaje crediticio. Sé cuánto dinero necesito para mantenerme a mí mismo u a mi familia cada mes. Tengo un presupuesto mensual. Tengo un plan sobre cómo apoyaré a mi familia mientras empiezo o hago crecer mi negocio. Ok. Nos moveremos al siguiente set de preguntas. Este es sobre, sobre habilidades computacionales. Yo tengo una computadora y sé cómo usarla. Yo me siento seguro o segura con un programa de videoconferencia como este, como Zoom. Yo me siento seguro o segura usando un programa de procesamiento de texto como Microsoft Word. Yo me siento seguro o segura usando un programa como Microsoft Excel. Yo me siento cómoda o cómodo usando Internet y el correo electrónico. Ok, y el siguiente sería conocimiento de la industria empresarial. Um, igual de la escala 1 a 5. Um, yo he recibido formación empresarial en el pasado. Yo sé en qué industria se encuentra mi negocio. Yo puedo describir a mi cliente objetivo y a la competencia. Yo tengo experiencia laboral y práctica en mi industria. Yo tengo capacitación, educación o certificación de que, um, que me ayudará a comenzar a hacer crecer mi negocio. Ok, vamos a hablar un poquito del compromiso que usted tiene para su negocio. Me comprometeré a atender a todas las clases que pueda si tomo un curso en renaissance. Yo estoy centrado o centrada en una idea de negocios que me apasiona. Yo tengo una idea de negocios alineada con mi, obje con mi objetivo y valores personales. Yo tengo un plan sobre cómo sacaré tiempo para mi nueva empresa comercial. Yo planeo cambiar a otra idea si la actual no es factible porque estoy muy dedicado o dedicada a ser propietario de mi pequeña empresa. Usualmente tomo este tiempo para um, escuchar preguntas de las personas que vienen si es si en las preguntas um, previas, ¿ustedes escucharon algo que no habían tomado en cuenta? Um, es algo que me gusta escuchar de todos y saber um, dónde ustedes no habían preveído que ocupaban, ya sea si son los skills o si ocupaban informarse de otra forma. Um, por ejemplo, la capacidad personal. Esto le puede ayudar a saber a usted dónde se encuentra y por si cualquier cosa usted cuenta con el respaldo de otra persona en las habilidades personales. Um, usted, esto es para saber si usted es el responsable, ya sea de las citas que hace y cumple con sus metas, especialmente porque este es su propio negocio y no hay nadie en quien rendi, a quien rendirle cuentas. Um, cuando estamos hablando de la disposición um, financiera, es muy importante saber cómo está su crédito, el puntuaje que tiene y saber cómo tra trabajar para mejorarlo. Um, las habilidades computacionales. Yo sé que quizás hay personas que no entienden de todo la, compu la computadora, pero también tenemos que tomar en cuenta que actualmente nuestro mundo está está cambiando, ¿verdad? Y tenemos un mundo virtual que cada vez es más vigente um, sobre cómo manejar la computadora, la facilidad con su negocio. Entonces estos son unos de, de los eventos que nosotros hacemos para poderle ayudar al dueño de negocios. Um, también el conocimiento de la industria, ¿verdad? Um, usted tiene que saber el mercado donde donde usted quiere empezar a ser empresario. Um, el compromiso <coughs> um, usted tiene que estar tan dedicado que no importa qué pase de usted, va a abrir su negocio, no importa si tenga que cambiar las ideas y esto es algo que um, quizás no tomamos en cuenta, pero es necesario hablar sobre todas las cosas, ya sea que pueden ir bien o que pueden ir mal y las cosas donde uno puede mejorar. Entonces es en algo que nosotros nos enfocamos en renaissance. La siguiente parte, um, nosotros nos dividimos en, en cinco fases. Entonces estas, <coughs> disculpa, estas, estas etapas te podría dar una idea en dónde tú te encuentras actualmente en tu negocio. Por ejemplo, si estás en, el, en la etapa de investigación, um, esto es cuando tú tienes un par de ideas, sabes que quieres ser dueño de tu propio negocio, pero aún no has tomado iniciativa. En el otro es cuando tienes ya una una idea que es una idea única, um, pero todavía no ha hecho nada para empezar um, a hacer su negocio. Y estamos en la etapa del de prelanzamiento. Um, esta etapa es, es una etapa muy temprana. Eh, han hecho algunas cosas aquí y allá. Um, no venden con regularidad y usualmente les venden ya sea a um, amistades o a familiares. El startup es um, cuando ya empiezan a vender con, uh, con regularidad, pero aún no, no, um, no cubren sus costos. Y estamos el último que es establecido, es en una etapa donde ya estás establecido. Estás ganando el suficiente dinero para cubrir sus, um, tus costos y um, estás listo para expandir tu negocio. Entonces, como tú puedes ver, crear tu negocio es algo constantemente que tú tienes que ver. okay ya estoy aquí. ¿Cuál es la siguiente etapa? Moverse de una de una etapa a otra para poder. Um, ahora sí que crear el negocio que tú soñaste y que ahora sí que puedas um, recuperar todo el tiempo que tú has, has metido en tu negocio y también el dinero. Um, esta es una de las clases que nosotros ofrecemos. Y usualmente comenzar un negocio con confianza es por cinco semanas. Um, es una, una clase gratuita. Um, ¿Quién debe tomar esta clase? Esta clase es para todas las personas que están en la etapa empresarial, um, ya sea que están investigando o que tienen una idea. ¿Qué es lo que cubre? Um, en esta clase vas a poder descubrir la personalidad de tu cliente y vas a aprender a realizar estudios de mercadeo, vas a poder crear un modelo de tu negocio y vas a desarrollar una idea de tu negocio para que sea lucrativo. Esta clase se estará dando el siguiente año para 2023 y actualmente no la tenemos en nuestra agenda. Pero más o menos pienso que para um, los últimos de enero o los primeros de diciembre estaremos ofreciendo esta clase. La siguiente clase que les pedimos a nuestros clientes que tomen es el taller de plan de negocio. Um, y también esta clase es para las personas que están en el pre-launch stage, um, startup o que están establecidos. ¿Qué es lo que cubre? Um, nosotros les ayudamos para que puedan escribir su plan de negocio. Um, marketing, una estrategia y un plan de mercadotecnia. Finanzas y proyecciones financieras, operaciones de negocio y manejo. Um, el costo de esta clase es 500 dólares, pero nadie se me asuste. Tenemos becas y planes de pago um, disponibles. Entonces nosotros les pedimos que por favor se comuniquen con nosotros si ustedes no pueden pagar el monto. Nosotros estamos aquí para poderles ayudar lo más posible. Um, esta clase se ofrece tres veces al año. Um, la clase, la última clase que se ofreció este año sería el 6 de octubre. Y, co y como dije, esta clase es de 10 semanas, entonces es algo extensa. Y les podemos y les pedimos que la tomen cuando ya estén listos para tomar la clase, porque um, si sí se les exige bastante porque queremos que realmente aprendan ya sea el lenguaje que se les va a pedir uh, cuando ustedes pedan un préstamo o, la, uh, o también se les deja tarea. Entonces es algo que les pedimos que tomen en cuenta que tienen que atender a las 10 clases. Ok. Um, estos son uno de los talleres que vamos a ofrecer o el 6 de octubre, el de octubre, que ya pasó. Pero vamos a tener uno en persona y este es nuestro primer evento en persona desde COVID. Así que um, el 29 de noviembre es el Red de Emprendedoras Latinas. Desaprendamos des, des y conozcamos juntas. Entonces, si ustedes están disponibles, por favor vengan con mucho gusto. Um, yo estaré um, dándoles el, um, el enlace para que se puedan registrar en nuestro calendario y también tenemos el 6 de diciembre ¿verdad? claves para crear un negocio único y aquí abajito ustedes pueden ver rentcenter.org slash calendar. Ahí nos puede, ahí pueden ver nuestro calendario y pueden ver todos nuestros eventos en español, inglés y de nuestras cuatro diferentes um, localidades que tenemos. Entonces, por favor, vengan y tenemos una colación levantando nuestras voces y acá abajo ustedes pueden ver los diferentes logos de todas las de, con todas las organizaciones que trabajamos. ¿verdad? Entonces um, me orgullo decirles que vamos a tener un mercadito virtual y aquí tenemos el, el enlace por si ustedes quieren saber un poquito más. Um, sería algo que también les estaría mandando a ustedes para que lo tengan. Y con esto damos con terminado nuestra presentación. Estas son nuestras, um, nuestras social media. Nosotros estamos mucho más activos en Facebook y en Instagram. Así que si ustedes nos quieren seguir, por favor, anoten esto. Y también tenemos nuestro correo electrónico para cualquier pregunta. Que es el de arriba, es wbc.org. Um, por favor, no duden en en comunicarse con nosotros. Eva, muchas gracias por invitarme. Um, ha sido un placer estar con ustedes. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para mí. Yo con mucho gusto se las respondería. Muchas gracias, Isla.